No no están, no están escuchando nada ¿Qué te ha puesto? Hey guys oh, Hey guys Navi Vlog, Vlog Dad Número 6 Ya día me estaba acordando de algo muy particular Los regalos Hasta cierto punto los protagonistas de esta fiesta Más allá de por nació y si hay alguien... Mis viejos me dieron todo, todo, todo Nunca pasé hambre, frío, todo... Exacto estas dos cosas, una ser scout, dos un auto a radio control. Ese es mi regalo. Que me... nunca el viejo escuelo respondió mi llamada, no con cable, sino a radio control. Pero no estoy maladecido, tuve unos excelentes regalos durante toda mi vida. En mi primera parte de la vida Tuve una época muy, muy concentrada en los autos. Cualquier cosa con rueda era, era wow. Después pasé a una etapa media bélica, donde todo era armas. La arma era lo que me gustaba. ¿Qué está ahí, tío? ¿Qué está ahí? Después de eso vino la música y mi mejor regalo fue al Sport tipo Gibson, que me regaló mi viejo. Al periodo de los autoregalos, creo que el mejor regalo que me he hecho en la vida... Ha sido la cámara digital. Y hay un regalo, un solo regalo que ha trascendido sobre todos los demás regalos, porque todos los regalos en algún momento llegaron a morir, están en la basura y me hace sentir tan niño en como el primer día que aprendí a andar en bicicleta. Y este soy yo, aún siendo niño.